Carlitos Salazar, sí señora Yangue Mayor Esta noche que está con nosotros Vamos a empezar con la música De abajo hacia arriba para ustedes, bienvenidos Y que todo el mundo se divierta a lo máximo Aquí arrancamos Vamos a iniciar Vamos, el comienzo con la música de Cholula. Echale el sabor. Iniciamos. Venga. La música esta noche. Dice. ¿Sabes? Salva el famoso. Ese Chopin. Dice Pachosazo pura mugre. Para 27 de Broadway. Hoy presentes. Mira cómo dice. Ah, ellos son los Aquí iniciamos. Llegaron los primos 13. Anuncian su llegada. El famoso Valoy, el Califas. Yañigo Vicardal, el Cris, el Güero. El Gasper. Guitarras. Guitarras. Van Con sonrisas, sonrisas Ya llegó el osito, ya llegó el famoso papi y el cholito Ya llegó el rimpón El famoso Cesarín Una gran familia mexicana todos los El barrio de Jerusalén ¡Oye! ¡Arrancamos! ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! La música de Cholula esta noche llegaron los reyes de la cumbia San Juanito Tejupa, Juan Chula hoy San Pedro Benito Juárez, la gente de Coyula esta noche, todos mis los reyes de la cumbia. Venga la guitarra, organización Reyes de la cumbia, para Montes, Uriel. Pico Pache, puros pinches reyes puros, pinches reyes, reyes de la cumbia. Oye, ya llegaron esos reyes de la cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. cumbia. ¡Vámonos! Y de para el mundo, la Dice toda la raza loca, esta noche mis desde Malaquita. Llegaron todos los, todos los cafeteros. Hoy presentes. Viene bonito. Se llama la cumbre de las Blauquitas Anoche. Desde Cholula. Oye. Toda mi gente de San Félix Hidalgo. Mi compadre, mi gran amigo, Pablo Osorio Esta noche, mira, mira, mira. oye como dice Buenas noches a toda su familia Un saludo especial para mi Charlie Moreno y Benny Allá en el Gabacho, con la Unión Americana con, con todo mi amor eso su mami, con la señora Normita esta noche presente y digo compadito Jorge, Jorge Moreno, y sus hijos, Ambrós. Oye. Así arrancamos. Oye, qué bonitas guitarras. Llegaron los primos tres, anuncian su llegada. Oye, el famoso y el Califas, para el Cris. El famoso güero, y Gasper, el famoso Scrappy, Sicario, Sonrisas, Tochero, El Oso, El Bambi, Cholito, llegó el César, una gran familia mexicana, Barrio de Jerusalén, hoy y siempre. Ajá. Dale, venga con sabor. Ese pequeño Carlitos. Chula, fachocero de corazón. ¡Dámenos! La cumbia de la flauta, damas y caballeros, estamos dando inicio. Bienvenidos en este programa para todos ustedes, que todo el mundo se divierta lo más.